En el, la Casa Club de los Maestros, la Casa Club de la ADP, acompañado de Robert Fría, quien es eh, presidente de la seccional Duarte. Robert, en el día de hoy las autoridades educativas han realizado diversos actos anunciando eh, la reapertura de, de, de este año escolar. ¿Cuál es la posición de la ADP? Bueno, eso es una muestra más del irrespeto hacia el sindicato de la arrogancia, de la prepotencia, y se constituye en un acto de desafío a la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Es algo que ha venido desarrollándose de manera reiterada, porque el viernes, cuando el ministro de Educación tenía una reunión a las 3 de la tarde con el Comité Ejecutivo Nacional, ese mismo viernes, en horas de la mañana, el ministro Roberto Fulcar, pues hacía de dominio público, la reapertura de la docencia presencial para el martes 11 del mes de enero. Nosotros, desde la ADP, hemos explorado todas las posibilidades y no existen condiciones para la docencia presencial. Y ya el Comité Ejecutivo Nacional lo ha ratificado mediante rueda de prensa y comunicado de que no hay condiciones, no hay presencialidad y que de haber... Virtualidad debe ser el Ministerio de Educación quien tiene que crear esas condiciones para la eh, virtualidad. Nosotros asumimos eh, como seccional esa posición del Comité Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional y eh, pues le comunicamos a toda la sociedad franco-macorizana de que es la disposición más viable y más saludable para evitar y pues poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes del personal administrativo y de los docentes. Pero las autoridades de salud han dado el visto bueno, han establecido de que existen las condiciones guardando el, el protocolo para este inicio de docencia y no entiende la ADP entonces que se podía iniciar de manera virtual o algo parecido no paralizarla completamente como está Bueno, eso también es un acto de irresponsabilidad de las autoridades de salud pública porque en San Francisco de Macorís eh, no hay pruebas eh, pruebas rápidas ni pruebas PCR. Además, otro elemento a agregar que tenemos casos certificados de maestro que se han realizado la prueba rápida, la de antígeno, y dan negativo. Y vuelven y se la realizan y dan negativo. Y cuando se aplican, entonces la PCR dan positivo. O sea, un elemento que nos toma por sorpresa todo y debemos tomar eh, las medidas necesarias, la medida del lugar. Lo primero en, la, en estas. Eh, circunstancias actuales debe ser la salud. Y el, para el, el Ministerio de Educación ni el Gobierno de la República han estado tomando eh, pues este elemento en cuenta. Nosotros eh, nos mantenemos firmes, eh, reafirmamos nuestra posición y eh, hasta que no estén dadas las condiciones para la docencia virtual eh, presencial, nosotros estaremos entonces eh, tomando las acciones que correspondan a la realidad porque la, los centros educativos no han sido intervenidos. Tenemos un 18% de profesores positivos por COVID-19, alrededor del 70% profesores con el proceso gripal y una parte importante de los estudiantes que también están con el eh, aquejado del proceso gripal y de la nueva variante Omicron del COVID-19. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Robert Frías. Algunos de los presentes allá en el estudio tienen alguna pregunta para el presidente de la ADP de esta seccional Duarte a raíz de esta situación eh, generada por el COVID-19. Sí, vamos a ver. Sí. sí eh, ¿Tiene la ADP sí, tú, cuando ya, ya. fuiste a hacer el reportaje ahorita en vivo la información de la cantidad de estudiantes que asistió a las escuelas en el día de hoy y de profesores? ¿Es Mira, realmente a los centros educativos que hemos asistido prácticamente la presencia es nula. No hemos observado presencia de estudiantes, tampoco de profesores. Sí, en algunos centros de las Guaranas, la información que manejamos es que en las Guaranas algunos 11 centros han iniciado eh, de manera virtual. Pero vamos a ver el, eh, el presidente de los profesores que a lo mejor tiene más informaciones que nosotros. Robert, la pregunta que hace Yerjan. Eh, ¿Se ha acogido el llamado de ustedes o el de las autoridades? Sí, los profesores eh, y tanto los padres, por el nivel de responsabilidad que ha caracterizado a San Francisco de Macorís, eh, no hay, eh, no ha habido asistencia alguna a los centros educativos. De hecho, en, un, en una especie de desafío hacia el sindicato, el director distrital 0706 eh, decidió montar un acto eh, que pudiéramos decir simbólico, eh, donde no hubo participación, no hubo asistencia ni de los estudiantes ni del personal de apoyo ni del eh, ni del personal eh, docente. Al igual en el distrito 0705, el, la directora distrital Berenice Castellano montó también un acto lo que se constituye eh, en un proceso mediático, en un acto mediático, para demostrar a la sociedad una verdad, una realidad que no es. Y nosotros, pues estamos aquí. Eh, nos mantenemos firmes y nosotros vamos a echar el, el, asumir esto en el escenario que las autoridades así lo entienden o lo, lo asuman, porque sus actos, sus acciones eh, no son más que un desafío hacia la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y nosotros eh, hemos sido coherentes, hemos sido respetuosos hasta el momento que ellos así lo permitan.